Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me alegro de volver a estar aquí. Esta semana tenemos una carta de esas sacadas al azar y la carta que nos ha salido es esta. El 7 de bastos. Eh, si observamos el 7 de bastos vemos que ahí hay un personaje eh, está en lo alto como de una colina con un basto en la mano y, y, y abajo, por debajo aparecen como seis bastos más, aparentemente, eh, que vienen a atacar. O por lo menos esa es la, la sensación que da desde el punto de vista del, del defensor, del que está arriba. Esta carta no significa tanto defenderse, que también podría ser. Eh, pero es sobre todo mmm, eh, poner en valor nuestras opiniones, poner en valor nuestra identidad y defender aquello en lo que creemos no necesariamente defenderlo eh, con violencia contra otros, sino más bien, eh, tener claro lo que somos, lo que pensamos, lo que, lo que creemos y ser capaces de defenderlo delante de, de, de cualquier persona. Por ejemplo, eh, cómo nos podemos sentir delante de un jefe, a lo mejor, un poco autoritario que nos dice alguna cosa que no nos gusta y nosotros seamos capaces de exponer nuestra forma de pensar, nuestra forma de, de sentir y nuestra forma de hacer las cosas. Eh, esta, esta carta quiere decir eso exactamente, o sea, eh, ser capaz de, de defender aquello en lo que creo, eh, podría indicarse también que es eh, defender mi identidad, eh, defender mis ideas y también, y muy muy muy importante, ser capaces de decir que no. Eh, ¿Cuándo somos capaces de decir que no? Y cuando decimos que no, ¿cómo nos sentimos? Si decimos que no con serenidad, eh, sin que el otro se, se sienta atacado por, por nuestra negativa, o simplemente decimos que no y sentimos que estamos yendo de alguna forma contra la otra persona y nos cuesta muchísimo decir ese no. Entonces, esta carta viene a decir eso, atrévete a decir que no sin violencia, sin, sin sentir como que tienes que estar peleando con el otro para decirle que no y sin sentirte incómodo por ello. Y también atrévete a exponer lo que crees, exponer aquello que sientes, sin sentirte ni ridículo ni, y sin preocuparte demasiado de que la otra persona se sienta mal o se sienta agredida por tú defender aquello en lo que crees. Es una carta sencilla, eh, fácil de entender y, y no tan fácil de aplicar en nuestro día a día. Por eso, si nos sale esta carta así, observemos en qué medida somos capaces de, eso, de decir que no o en qué medida somos capaces de expresar aquello en lo que creemos o en qué medida no somos capaces de eso. Las conversaciones con el tarot son espectaculares y esta carta nos habla de ese tema hoy. Espero que la disfruten, que si le sale eh, tengan una buena conversación con ella. Yo la he tenido, porque las cartas que salen evidentemente soy yo las que las elijo y por lo tanto eh, a la primera que afectan es a mí. Eh, muchas gracias por su atención. Eh, hoy el vídeo es bastante cortito, pero creo que no necesita mucho más. Muchas gracias y hasta la próxima.